¿Sabías que, tradicionalmente, en China, Corea y Japón, tienen dos edades? Por una parte, tienen la edad biológica, que empieza siendo cero al nacer. Por otra, tienen la edad nominal, que empieza siendo uno al nacer, ya que cuenta los meses de concepción, y aumenta con cada año nuevo del calendario lunisolar. De esta manera, un bebé puede tener dos años nominales antes de tener un año biológico. Como los años del calendario lunisolar se cuentan con meses que empiezan con cada luna nueva y periódicamente, debe ajustarse con un mes adicional, con la misma función que el día extra de los años bisiestos. Calcular la edad nominal puede no ser tan simple como sustraer un año a la biológica. Por eso, es mejor conocer el año de nacimiento. Como otras tradiciones, esta costumbre es más típica de personas mayores, pero es conveniente conocerla al consultar documentos históricos o novelas de época.